es lo que se ha venido conociendo y todavía se conoce en muchos sitios como la incapacidad los incapacitados los que no tenemos capacidades y hay muchos tipos de, de, de diversidades funcionales de la misma manera que hay muchas formas de diversidad sexual eh, se pueden simplificar las diversidades funcionales en dos, las físicas y las mentales pero se pueden añadir orgánicas, intelectuales y otras, y, y, y otras muchos. Eh, eh, a mí me gusta decir que lo que más caracteriza al ser humano es precisamente que el ser humano es diverso y ahí estamos todos. Lo que pasa es que ha habido algunos que por una serie de razones hemos sido clasificados y esa clasificación nos ha oprimido, humillado, maltratado y apartado de la sociedad, excluyéndonos. Eh, yo me voy a centrar en, en, en la diversidad funcional mental, en la diversidad mental. Eh, no vengo de un grupo en particular, vengo de, vengo de muchos. Eh, eh, milito en, en, en grupos de primera persona, donde... La gran mayoría son personas psiquiatrizadas, personas con diagnósticos psiquiátricos graves y cuando digo diagnósticos psiquiátricos graves hay que decir esas palabras tan feas y que asustan tantos como esquizofrenia paranoide, trastorno afectivo bipolar que es el equivalente a la psicosis maníaco-depresiva, trastorno límite de personalidad, palabras que a mucha gente asustan y que a mí me gustaría saber si a alguno de ustedes en un momento dado les diagnostican de esa forma cómo se van a acercar a su trabajo o a pedir trabajo diciendo que tienen y que han sido diagnosticados de esa patología lo normal es que sean inmediatamente excluidos eh, nosotros luchamos por la, por la inclusión hay otro tema que, que me parece fundamental tratar y, y que a veces se olvida, que tiene que ver con, con los aspectos de, de género, que es la, la maternidad, tanto en el eh, colectivo LGTB hay gente que quiere ser padres y madres y en los eh, eh, colectivos de diversidad funcional también quieren ser padres y madres. Hay un problema adicional que tienen las personas de los colectivos de diversidad mental y es que en muchos casos están eh, medicalizados, toman una medicalización una, muy fuerte que impide que se eh, produzca un embarazo sano. Entonces hay que arbitrar métodos para que esas mujeres que quieran eh, tener hijos puedan disminuir su medicación retirarle su medicación para que puedan llegar a, a, a ejercer ese derecho que es el, el, el ser madres eh, no quiero abundar mucho más en el, en, en el tema de la diversidad mental hay palabras que ya les he dicho y resuenan en nuestras mentes porque están en el inconsciente colectivo de lo de lo indeseable, que son como la esquizofrenia, y, y, y hay problemas muy, muy graves de eh, mujeres que quieren acceder a la maternidad y no pueden, y no pueden no porque eh, la medicina diga que no pueden, sino porque hay una mala praxis médica, hay un sistema de salud mental que es claramente ineficiente, y no solo es ineficiente, sino que es peligroso, castrante y humillante. Muchas gracias.